No se manipulan las variables. Y como decía al inicio, ¿qué es una variable? Una variable es una característica, es una cualidad, es una propiedad. Una variable es una constante, por eso se llama variable, varía. Puede cambiar. Las variables tienen... Diversas acepciones o valores. Las variables pueden ser medidas, cuantificadas, señaladas numéricamente. Las variables pueden ser nominal o nominadas. Se les puede dar un nombre. Se les puede dar valores. Algunos investigadores dicen... Variable X. Variable Y. Otros dicen variable 1. Variable 2. Causa. Efecto. Pero reitero, dependiendo del tipo, del nivel o del enfoque o de la exigencia de la investigación. Otras de las interrogantes. Que es una interrogante. La variable es cualitativa cuando puede ser u ordinal, que es lo que veníamos escuchando. La variable. Cualitativa puede ser nominal u ordinal. Nominal porque te da un nombre. Ordinal porque te da un orden. Una jerarquía. El número de hermanos. ¿Quién es el hermano mayor? El oficial mayor. El oficial del mayor rango. El ministro de justicia. La estructura del poder judicial de variables cualitativas, te da un orden, un nombre. Por eso se llaman nominales y ordinales. Variables cuantitativas. Las variables cuantitativas pueden ser discretas. Continuas, son discretas y continuas porque te dan números, cantidades, se pueden medir, son secuenciales, por eso se llaman discretas y continuas, mientras que las cualitativas se llaman ordinales y nominales. Y así vamos a encontrar muchas asecciones, definiciones o aportes teóricos con respecto a las variables, tipos de variables, variables de estudio o variables de investigación. Ese es el lenguaje en la investigación. ¿Cuáles son tus variables de estudio? te puede preguntar un docente ¿De dónde salieron sus variables de investigación? ¿Cuál es tu variable independiente o dependiente? Ya ese es el lenguaje. Por eso hay muchas acecciones, ¿no? La variable pueden expresar características, atributos Señalamientos. Se puede precisar los sujetos que participan de una experimentación o de una investigación en caso sean tipos de estudios experimentales. Las variables pueden ser o tener diversas modalidades. Diversas formas de percepción. Lo cierto es que usted, según su nivel o tipo de trabajo, tiene que identificar sus variables. Una variable puede ser el peso de una persona, su estatura, el número de aciertos, el género. Si yo hablo de hacinamiento, es una variable. Si yo hablo de política penitenciaria, es una variable. Si yo hablo de grupos vulnerables, es una variable. Si yo hablo de crimen organizado, es una variable. Si yo hablo de robo agravado, es una variable. Si yo hablo del principio de proporcionalidad de armas, es una variable. Y así vamos a encontrar diversos tipos de variables. Y entonces, por eso los autores encuentran mucha teoría y doctrina. En la parte práctica, nosotros trabajamos con nuestras variables de estudio o de investigación. Pero también... Hay tipos de variables que observamos, por ejemplo, en la imagen. Modelo causal. Variable independiente. Variable interviniente. Variable extraña. Variable dependiente. Diseño del estudio. Variables activas. Variables de atributos o atribuciones. Unidad de medida. Cuando hablamos de unidad de medida, encontramos variables cuantitativas, variables cualitativas. Las cuantitativas se llaman así porque pueden ser medibles. Se expresan en números, en cantidades. Las variables cualitativas se expresan en atributos, características, nombre, orden, jerarquía. Unidad de medida, variables continuas, variables categorizadas o discretas. Pueden ser constantes, es decir, cambian, pueden ser dicotómicas, pueden tener dos atributos o características politómicas, pueden ser tres o quizás más. Entonces, como verán o podrán observar, hay muchos tipos de variables, hay muchas concepciones teóricas, doctrinarias. Con respecto al tema variables. Y así seguimos repasando y encontramos, por ejemplo, otros aportes de otros autores. Como podrán observar, para Hernández define la variable así. Es una propiedad que tiene variación, que puede medirse u observarse. Roberto Hernández sampierre la define así. Las variables son propiedades. Las variables pueden vari vari este, variar. Las variables se pueden medir. Las variables se pueden observar. ¿Qué puede observar? Un hecho, un suceso. Un acontecimiento, por ejemplo, la violencia social, el crimen organizado, el aumento del feminicidio, se pueden medir, se pueden observar, surgen del contexto, están aquí presentes. Por eso se pueden medir y se pueden observar, se pueden describir. Para Carrasco, las variables son conjunto de propiedades, cualidades y características observables de las unidades de análisis. Cuando habla de unidades de análisis, Carrasco está definiendo así a las variables cualitativas. Ojo. Unidades de análisis. Para Pino. Las variables. Nos indican que los objetos o cosas. Tienen la capacidad. De modificar su estado actual. A qué se refiere. Que las variables. Se pueden modificar. Se pueden cambiar. Se pueden relacionar. Por ejemplo, la variable hacinamiento carcelario. ¿Qué me indica hacinamiento? Cantidad. Sobre población. Lo puedo entender así. Política penitenciaria. Otra variable, política penitenciaria. Lo puedo relacionar con políticas públicas. ¿Ven? Entonces, políticas penitenciarias y políticas públicas. Se pueden relacionar, se pueden modificar en cambiar pero eso depende ya del investigador o del tesista y así crimen organizado es otra variable organizaciones criminales guardan relación entre sí por eso las variables nos indica que los objetos o cosas tienen la capacidad de modificar su estado actual. Eso depende de mi investigación. Por eso las variables son constantes. Son características, son cualidades. Y así, si investigamos, vamos a encontrar mucha teoría, mucha doctrina. Pero allí también tenemos a Supo. El doctor Supo. Supo es peruano. Es arequipeño. nadie en Perú. Mayormente hace trabajos en ciencias de la salud. Porque él es médico. Pero también nos dice su opinión. Roberto Hernández Sampire es el ícono en México. Supo es peruano arequipeño. ¿Qué nos dice Supo? Una variable es una característica, una condición, un atributo observable o medida o medible en una unidad de estudio o medible en una unidad de estudio. Cuando nos habla así se está refiriendo a investigación cualitativa, unidad de estudio. Cuando hablamos de investigación cualitativa, hablamos de categorías, de subcategorías, de unidades de estudio. Una unidad de estudio es ese elemento de interés, es un sujeto u objeto del cual necesitamos cargar. Conocer sus características o sus variables. La unidad de estudio. Le llama a él a las variables. Por eso nos dice. Necesitamos conocer sus características o sus variables. También se llama así. Las variables. Reciben el nombre de unidad de estudio. Así lo define él. Por lo tanto una variable es una condición que diferencia una unidad de estudio de otra. Lógico, pues, una variable se diferencia de la otra. Una unidad de estudio, que en otras palabras es una variable, se diferencia de otra. Por eso reitero, cuando hacemos trabajos cuantitativos, no modificamos nada. Variable independiente, dependiente, dimensiones, indicadores. Cuando hacemos trabajos cualitativos, unidad de estudio, categorías, subcategorías. A eso se refiere supo, pero como le decía, él es médico y mayormente hace trabajos de investigación cualitativa. Es peruano. Y así vamos a encontrar... Otros aportes. Es lo que venía explicando y lo que veníamos escuchando en el video. Las variables pueden ser medibles. Las variables expresan características. Esas características. Pueden ser cuantitativas. Las variables cuantitativas expresan. O se caracterizan por ser discretas y continuas. Discretas, número de hijos, números de computadoras. Continuas, estatura, sueldo. Cualitativas, nominales y ordinarias. Nominales porque dan un orden. Ordinales porque dan una jerarquía, una característica. Las nominales pueden ser géneros, masculino, femenino, carrera o profesión. Ordinales puede ser el nivel de estudio, calidad de servicio, eficiencia del servicio, gestión pública, liderazgo, por citar ejemplos, ¿no? Y así Repasando la teoría y doctrina, vamos a encontrar otros tipos de variables similares, según su naturaleza, cuantitativas. Se expresan en valores o datos numéricos. Las cuantitativas, a su vez, se caracterizan por ser discretas o continuas. Discretas o discontinuas. Son discretas o discontinuas porque asumen valores, cifras, números enteros, número de hijos, número de estudiantes. Continuas. Adoptan números, fracciones, decimales. Peso, por ejemplo, un kilo ochocientos kilogramos. Número de hijos, cuatro. No podemos decir 4.8, pero en las variables continuas sí. Por eso se expresan en números, en fracciones o en decimales. Según su naturaleza, 1.2, cualitativas. Características que se expresan en forma no numérica. Cualitativas. Pueden ser dicotómicas o politómicas. Dicotómicas se expresan en solo dos clases o dos categorías. institución, Género, masculino, femenino. Universidad privada, pública. Politómica. Se manifiestan en más de dos categorías: Estado civil o raza. Estado civil, soltero. Casado, color de piel, grupo étnico. Sí, Mirza. Doctor, una pregunta. Usted dijo hace un momento que las cualitativas son ordinales y nominales. También son tónicas y politónicas. O sea, se tendría cuatro cualidades. En las cuantitativas, me... no discretas, o continuas y continuas. En las cualitativas, son cuatro entonces las cualidades que tiene. Claro, por eso le decía. Le decía que son aportes teóricos, doctrinarios. Y le decía, podemos vamos a encontrar mucha teoría y doctrina. Pero esencialmente, esencialmente las cuantitativas se expresan en números o valores. Las cualitativas, ordinales, nominales, como usted podrá observar, pero también pueden ser dicotómicas o politómicas. Las cuantitativas discretas, continuas, pero también pueden ser discontinuas. Se expresan en números enteros, pero también se pueden expresar en fracciones o decimales. Por eso les decía, no, vamos a encontrar, ojo, como podemos observar, Mucha teoría. ¿Ven? Cuantitativa, discreta, continua. Pero puede ser también discontinua. Cualitativa, nominal o ordinal. Pero puede ser dicotómica o politómica. ¿Ven? Por eso les decía, vamos a encontrar mucha teoría. Mucha doctrina. ¿Politómica o policotómica? Politómica. Politómica. Poli. Poli, varios. Dico Pero, dos. Y su, su PPT dice policotómica. Sí, también recibe ese nombre. Por eso le decía, son asecciones o concepciones teóricas. Por eso le decía los metodólogos paran enfrentados. Pero esencialmente, poli, varios. Dico, dos. Discreta, continua. Nominal, ordinal. Por eso cuando usted hace su trabajo, usted tiene que poner allí en la metodología, ¿no? El tipo, el nivel, el diseño, su variable. Si sus preguntas pueden ser nominal o ordinal, discreta o continua. Y así vamos a encontrar muchos aportes teóricos, doctrinarios sobre las variables. Pero resumiendo, nosotros mayormente estamos trabajando con la matriz de operacionalización de variables. En esa matriz de operacionalización de variables, ¿qué encontramos? Encontramos nuestra variable independiente, dependiente. ¿Qué más encontramos? La definición conceptual operacional, dimensiones, indicadores. Eso es lo que encontramos, mayormente. Pero eso no quiere decir que allí queda. Como podrán observar, hay otros tipos de variables, ¿cierto? Eso es para conocimiento y cultura general. Ojo, para conocimiento y cultura general. Hay otros tipos de variables lo que estamos haciendo nosotros esencialmente es trabajar con esas variables. Pero ya sabemos que existen variables cualitativas o cuantitativas. Cualitativas, nominales y ordinales. Discretas y continuas para las cuantitativas. Pero también pueden ser discontinuas. Y en el caso de las cualitativas, Pueden ser dicotómicas o politómicas. ¿Ven? Eso es cultura general. Eso es conocimiento teórico doctrinario. Pero eso depende de la investigación y de la exigencia de cada universidad. Nosotros aún estamos en proyecto. Si eso es para que tengan ¿no? esos conocimientos teóricos doctrinarios. Hasta aquí. Me he dejado entender con respecto a la teoría. ¿Pregunto? ¿Me han entendido? Sí, Rodolfo. Sí, eh, perfectamente, profesor. Primeramente, buenas noches. Buenas noches, bueno. compañeros. Sí, eh, sí, bueno, particularmente yo le he entendido. Pero eh, al margen de estas, bueno, el tema de las variables, evidentemente tenemos variables que desde una variable simple hasta una variable compleja. Eh, permítame, bueno, yo de profesión soy ingeniero agrónomo, evidentemente nosotros manejamos las variables cuantitativas. Eh, claro, en el caso del derecho es las variables cualitativas, que evidentemente difiere, ¿no? Porque nosotros manejamos desde el punto de vista experimental. Eh, lo, yo lo que quería, más bien, este, preguntarle, profesor, en este tema de una variable, desde el punto de vista cualitativo, podría ser eh, un indicador porque de acuerdo a lo a lo que establecen los autores que usted ha dado lectura no que también más o menos una variable lo direcciona a un a un indicador eh, y creo que de alguna forma sí tendría algún tipo de relación ¿no? porque estamos viendo variables unidimensionales bidimensionales y este las las las de varias, ¿no?, que son las politómicas. Entonces, considero que, por ejemplo, en el caso mío, yo estoy hablando por el tema del conflicto, ¿no?, conflicto por el tema del agua en dos comunidades. Y, evidentemente, ahí nosotros tenemos que medir la, la variable por el tema del, del conflicto. Eh, bueno, eso es lo que yo quería contribuir, profesor. Muchas gracias. Claro. En ingeniería, por ejemplo, mayormente se sugiere por parte de los revisores, que sean trabajos aplicados. ¿No? Por ejemplo, usted me ha dicho que es de carrera de ingeniero. Eh, por ejemplo, eh, hay trabajos de ingeniería que llevan el nombre, por ejemplo, sobre el registro de propiedad. Hay otros temas de trabajos con respecto a los servicios básicos, letrinas públicas, letrinas con ventilación. Y entonces se sugieren que esos tipos de trabajos sean aplicativos, no descriptivos. Y sí, una variable pues condiciona, ¿no? Una variable condiciona la investigación. Si yo tengo una variable, por ejemplo, sobre conflictos sociales, como usted dice, un conflicto social, por ejemplo, el conflicto en las bambas, es una variable. El conflicto social en las bambas en relación... Con el derecho laboral puede ser un trabajo. Entonces, mi variable independiente sería el derecho laboral. Producto del derecho laboral surge, surge el conflicto social en las bambas. Está condicionando la variable. La está condicionando y luego salen sus dimensiones. De esas dimensiones también salen sus indicadores. Por eso, las bases teóricas salen de las dimensiones y de los indicadores. Hay muchas formas de trabajar, pero reitero, eso depende del tipo de investigación que usted elija. Como usted lo acaba de manifestar, si la investigación es cualitativa, si la investigación es cuantitativa, entonces el esquema cambia. Y yo debo elegir un tema que yo domine. Yo debo elegir un tema que yo domine. Es lo que le puedo manifestar entonces. Las variables condicionan, dirigen, procesan. Se convierten también en indicadores dependiendo del tipo de variable. Y dependiendo del tipo o nivel de investigación.